Senador, buenos días. Buenos días. La pregunta eh, es para su opinión acerca de lo que se está haciendo en México por las enfermedades raras. Bueno, creo que los avances que hemos tenido en los últimos años eh, son relevantes. Eh, cabe destacar el esfuerzo eh, legislativo que se ha hecho en las comisiones de salud, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En relación primeramente, por ejemplo, a la, al tamiz neonatal ampliado, donde ya llevamos a la Ley General de Salud, la obligación de que en un futuro cercano se hagan ya este tamiz neonatal ampliado y muchas enfermedades que antes se detectaban en forma tardía, hoy se harán en las primeras horas, los primeros días de nacidos. Eh, segundo también, eh, el, el cambio legislativo para que muchos medicamentos de estas enfermedades raras, de, de, de baja incidencia, pero de, muy relevantes para los pacientes, encuentren medicamentos en la el registro es muy complejo, es muy costoso y muchas empresas farmacéuticas, en virtud del poco volumen, deciden no registrar el producto y eso hace que se escasee, que se tenga que traer de otros países. Bueno, hoy ya eh, autorizamos para que se puedan registrar en forma express, en forma rápida estos productos y que estén disponibles para eh, eh, los pacientes, tanto en vía sector público como sector privado, estos medicamentos. Y así han sido este, varias eh, las reformas que hemos estado trabajando en forma conjunta. Por eso enviamos un, un afectuoso saludo a la FMXER, eh, con la cual pues, hemos trabajado intensamente en esta tarea legislativa.